¿Quieres saber cuántas veces tienes que postear en Instagram? ¿Quieres saber si es mejor postear o hacer un story? Pues vamos a la estadística de las mejores marcas con más seguidores y qué es lo que realmente funciona. ¡Lo vemos! ¿Qué tal? Un saludo de Juan Juan Mengual. Hoy de urgencia un informe de Metricool para saber estadísticamente si funcionan más las stories o si funcionan más los eh, posts normales en Instagram. ¿Y qué hacen las grandes marcas? ¿Postean una vez, dos, tres? Lo vemos, vamos directamente en salsa. Por cierto, no te olvides de mirar si quieres saber algo sobre Instagram en marketing. Esto de aquí, puesto que aquí hablamos en este canal, suscríbete sobre diferentes aspectos del marketing orientado a ventas. ¡Vamos con ello! vamos a ver la foto de partida de este estudio de instagram stories que ha hecho metrical en el cual se han analizado 253.000 publicaciones y 213.000 stories de 10.329 cuentas profesionales bien eh, no podemos contarlo todo pero hay desde luego grandes puntos a tener en cuenta para desde luego el número de cuentas analizadas pues eh, casi muchas de ellas son de menos de 500 seguidores hay concretamente 249 cuentas de más de 50.000 seguidores 955 cuentas de entre 10.000 y 50.000 seguidores 728 de 5.000 y 10.000 y 3.000 y pico de cuentas de entre 1.000 y 5.000 seguidores como veis hay un elenco importante para que la estadística sea importante y sea real no ¿Qué es mejor publicar más o menos stories o publicaciones en instagram y cómo se ganan más seguidores y engagement o participación. Si el binomio de aumento la publicación, la frecuencia significa más seguidores y más participación, la conclusión es clara. Según Metricool hay una relación completamente directa entre el número de seguidores y la frecuencia de publicaciones tanto stories como posts. Las cuentas con más seguidores son aquellas que publican precisamente más contenido. Lo vemos aquí. Más de 50.000 seguidores, eh, concretamente un pelín más de stories, 88 frente a 75 número de posts mensuales y las de menos seguidores, pues postean menos stories y más posts, pero ahí el binomio está clarísimo, el alcance de las publicaciones en Instagram eh, es más el número de impresiones en las publicaciones de perfiles casi cuatro veces mayor que el de las stories. En principio, la caducidad de las historias, consigue que las impresiones de estas sea menor, pero, todo hay que decir, el alcance, eh, es verdad, ganan las publicaciones el alcance, es casi 3,6 veces mayor el alcance de las publicaciones normales que el de las stories. Quizás por la duración limitada, obviamente, 24 horas es lo que dura una story. Tanto en stories como en post, a medida que aumenta el número de seguidores de las cuentas, se reduce el alcance, el porcentaje de alcance de las mismas. En principio, si tu objetivo en Instagram es alcanzar más visibilidad, lo mejor es utilizar hashtags, tanto en publicaciones como en Stories. Los hashtags, sin duda, es otra conclusión, ayudan a aumentar las impresiones. Eh, stories o publicaciones. A medida que las cuentas son más grandes, eh, hemos dicho que se publican mayor número de Stories. La media de todo este estudio de Metricool es de 1,24 Stories por una publicación. Las cuentas. De instagram entre 10.000 y 50.000 seguidores aumentan la publicación de stories siendo el dato máximo de 172 stories por publicación en el perfil lo cual nos dice también que es muchísimo más trabajo y quizás eh, vale la pena y esa, ese carácter efímero de la story pues se pueden permitir el lujo cuentas de más de 50.000 seguidores puesto que tienen más recursos para hacer todo este tipo de, de historias en definitiva, más alcance en el tema de posts y mmm, la cuenta no está claro eh, si es mejor publicar posts o stories. Lo cierto es que sí hay algo en común y es que publicar de manera regular va a ayudar a que crezcas en tu comunidad, por lo cual eh, si el objetivo es eh, conseguir alcance, eh, las publicaciones tienen casi un 4% más de alcance que las stories y de forma económica pues oye eh, si una publicación requiere más esfuerzo de un 3,6 eh, pues oye vamos a un story pero la story requiere más más uh, más rendimiento más uh, recursos destinados que esto te sirva más frecuencia y evidentemente si no tienes recursos más posts y menos stories pero más frecuencia igual más alcance igual más seguidores bueno, pues ya sabes, esta es una información que es muy válida para hacer un seguimiento de lo que hacen las grandes marcas y los mejores. Así sabemos, sin que sea una intuición, sin que sea improvisación, sabemos exactamente qué es lo que funciona y lo que no. Como dicen los japoneses, identifica al mejor, copia al mejor, mejora al mejor. Nos vemos en el próximo. Hasta ahora. Ah, un momento. No te pierdas esto.